Este tema se llama Algún Día Y dice así Quiero bailar, pero le tengo miedo a los demás En un parque veré a pasear, porque en mi casa me trata mal Ya no aguanto regaños de más, ni los sermones que me da mis papás Yo me voy a jugar el mundo hay que conquistarte Pero no tengo ni por Solo que gastar Solo un paso para el futuro Ganar es más que solo ver el triunfo Deja en la rutina del placer mi tiempo sin poder negociar, uh -huh. solo un desante de mi vida encontraron que sé que tú. Marina, plan H para todos ustedes, chicos. Espero que les esté gustando. Saludos Yo quiero bailar uh, uh, uh, uh. Y esa tarde Me quiero perder uh, uh, uh. Oh. Me quiero liberar hey, hey. Voy a dejar hasta la universidad Largarme de esta ciudad Con mi guitarra Yo me enrollar No soporto más yeah. Contigo nena, yo me voy a Gracias.